Antes nos alimentábamos allá en el monte con los animalitos que vivían ahí. Pero ya no queda casi nada, no hay comida. Y una noche vi en medio de la oscuridad en el monte una luz que se movía y la empecé a seguir. La seguí, la seguí hasta que llegamos a una casa donde vivía una familia. ¡Ah! Qué calorcito, mano. Pensé cuando se duerman. Oh, flor de banquete me voy a hacer. Y empecé a buscar un lugar para esconderme y, ¿a qué no saben? Un montón de compañeras había por todos lados. Una estaba calladita atrás de un cuadro viejo. La otra. Se había metido en una grieta en la pared. Otra estaba atrás del armario, un montón debajo del colchón. Parece que son buenísimos esos escondites, porque cuando el fumigador va, a veces no te ve. Y entonces, si no nos fumigan, capaz que nos ponemos todas de acuerdo para no ir a su casa. Tantas compañeras hay acá que ya no hay lugar para más visitas. ¡Ah! Ese pichoncito, que sabroso! Oh, está para anestesiarlo. No te va a pasar nada. Un pinchazo, como una hormiguita. Mm, voy a empezar a comer. Mm. Como comí un atracón, tengo la panza hinchada. Me parece que voy a tener que hacer un poquito de lugar. Uy, cuidado, cuidado. Perdón, me olvidé que me estaba filmando. Ay, van a pensar que soy una desagradecida. Es que no. Las vinchucas, ¿somos así? ¿No nos podemos contener? ¿Cuánta comida hay acá? Voy a tener que ir volando, volando a contarle a mis otras amigas que acá hay mucha comida rica. Y también les voy a decir que hay un enfermo de chagas para que no sigamos comiendo de ahí. Porque si hay algo que nosotros hacemos muy bien, es el yek. Es que en el mundo de las vinchucas, lo importante es información, educación y comunicación. Me voy volando a contarles a las otras. Chao.